¿Qué tal? Bienvenidos al nuevo video. Ahora vamos a jugar un juego que inventamos ahorita. Ah, ok, vamos a jugar un juego de lo normal, Mario. <risa> es una trivia de películas, ah, okay. Van a ser una trivia de películas, obvio, Exacto. trivia son preguntas pues son pre... de todo en de general. De todo en general, no más que esta vez va a ser enfocado a en lo que son las películas, más después si les gusta podemos hacerte Exacto. otras preguntas diferentes. Si no le atinas, Paul, vas a tener un, un castigo. castigo. ¿Cuál es el castigo? Bañarse. <risa> ah, <no. risa> un cubetazo Un cubetazo de agua. <risa> y Paul, no me he bañado, tengo wow. una semana que no me baño. Mario, y pues, es, es un buen de pretexto para bañarnos. Ah, es como un juego, pero también sirve. Y bañarnos. más para este calor. De todo modo es como castigo premio, no, exacto. no es tanto castigo. Y pues Paul, vamos a empezar, pero ¿quién inicia? Un piedra, o tijera. Exacto. Piedra, papel tijera. Piedra, o tijera. Piedra, pedro, tijera. Piedra, pedro, tijera. Piedra. Piedra piedra, piedra, piedra, tijera. tijera. Ah, te gané, papel y ah. Vamos a empezar con una facilita para okay. que veas, Paul. ¿Cómo se llama el carro rojo de Carl? Ah, a ver, a ver, fue súper bueno, fácil, fácil. Se llamaba... Uh, facilísimo, dice Paul. Se llamaba Carl. No, Paul. No, Samer, Uno. Dos. 3, 4, El rayo 5, 5, ah, te salvaste, Paul. Ah, te la di, por, <risa> te la di por, por buena, eh. Va subiendo nivel, Paul. Un, por ¿En qué año fue grabada la película de Titanic? <risa> este, la verdad, estoy bien desinformado de esa película, Mario. Le voy a tirar antes de.. No. Antes de Cristo. 1900, a ver, 1989. De... Ah, 1989 No, no, 50, no después? No, Pues después pues, ¿Pues, pues? Sí 1997 Paul, prepárate Ay, para el cubetazo ¿Antes del cubetazo? Diles la respuesta, pues Porque Mil, ya estoy entregado 1997 ¿Estás atinada segunda? Sí, pero, pero no Pero no vale, Paul ¿Así que el ¿Cubetazo? Pero, tíralo bien directo hacia mí, ¿eh? ¿O me hago más atrás? Oh. Llevas dos preguntas. Ah, sí, sí, te, te, fa no, la... te faltan tres. Y no, por... sí, estaba fácil. Esta. Vamos por la tercera. A ver si no me toca el cubetazo. Te voy a poner fácil para que veas. No te quiero mojar tanto. ¿Cómo se llama el actor? de Rambo. ¿Actor de Rambo? <risa> Está fácil, no, no creo que no sepa. La verdad, no, Mario. Porque no, fíjate manche. que conozco el personaje, obviamente, pero no conozco al actor, que es lo que estás pidiendo. Sí, exacto, el nombre del actor. Se me olvida. Te voy a contar. 1, 2, 3, 4. Rocky tres, Balboa <risa> <risa> Rocky, <risa> Rocky, Rocky, es la película de Rocky, paul. Rocky Balboa. <risa> La respuesta correcta es Silvester Stallone <risa> Rocky Balboa Está bien, vamos, yo no sé ¿Cómo no pudiste haber asesinado? <risa> <risa> Pensé que sí lo ibas a saber Van tres preguntas. Nomás una suerte es la primera, Mario. Ya me bañó, Mario. Ahorita no, me voy a echar jabón para ya aprovechar. Ah, va, no, te voy a poner una más fácil para que veas que no soy malo. Ah, oh, va, Mario. Okay. ¿Cómo se llama el mejor amigo de Spider-Man? Pero, ¿Pero de cuál saga? de sí, la primera, la primera exacto. Se llamaba... Uno, dos, tres Cuatro 4. Se me olvidó. 5, favor a ver si llamaba. Dí una, te voy a dar chance para que veas. Dí una sola. Ya, te di no mucho me tiempo, Pavel. Se llama Harry Osborne. ¿Ah, será Harry? Harry, Pavel. Fíjate que se parece mucho a Harry Salles. No más. ¿Eh? Iba a decir Harry, pero no más por coincidencia. Siguiente cubetazo, Siguiente cubetazo. Es más, no te lo voy a aventar. Lo voy a hacer aquí. Aquí. <risa> Así como cuando ganan en fútbol Mario Ahora sí Paul, vamos por la quinta y última pregunta Exacto Mario, ahora sí vamos por la última, la quinta Nombra tres personajes de la película Toy Story Andy, Buzz Gear y se volvió el principal Mario <risa> este... Vale, bien, son dos, te falta uno Paul Ah, se me olvidó, el principal Uno, dos, tres, cuatro, aquí, cinco Los marcianitos verdes no, no, no, no, no Paul, era bien fácil, te faltaba uno Se me olvidó, Raquilito. Se llamaba Buddy Paul Boody. ni modo Yo lo único que digo que ni modo No, pues bueno, Pablo Ahora sigo yo, mi turno. Ahora sí sigue tu turno. Sí. Tu turno Vamos a, ver, la a la venganza. La Vamos a ver si, si me hiciste buenas preguntas o no. ¿Lo ahora que sí, quiera? Poble, pregúntame lo que quieras. ¿Quién descompuso el baño en la mañana? Ah, no. No sé, es ¿A quién se le tapó el baño sí, en la sí, mañana? Como, para, Los dinosaurios se pusieron de moda gracias a esta película. Ah, la de llorar si ¡Oh, oh la la... man! Primera Ya <risa> sí, fue bien, fácil bien, Mario bien capaz, Como la cara, primera que como, me pusiste que el, Fíjate, se me hace que es la única película que hay de dinosaurio la de Jurassic Park. Vamos con la siguiente pregunta Exacto. Ya que le atinaste a esa Sí, muy bien, muy bien ¿Cuál fue la primera película de Disney? Ay, carajo <risa> Pues el que abrió Disney Te voy a decir quién es Ah, sí, pero yo no te hice esa pregunta, Mario Es un, es Mario. un ratoncito Ajá. Es un ratoncito de Mickey Mouse No, no. incorrecta, Mario No, no, no fue eso es que es el primero, ¿no? Sí, pero no fue eso Pero es el primer personaje Creo que es el primer personaje, no sabría decirte bien Pero no fue Pero no, no, fue no fue la primera película suele. La primera película de Disney fue Blancanieves y los Siete Enanitos ah, no, fíjate, no sabía Estrenada en 1937 Padre, Sí. Imagínate, te haya preguntado la fecha, ni eso, ¿sabes? No, no. Pero ya veo que tú me traes coraje, la llenaste por completo. Se me, ah, va, a, se me va a ir con todo y cubeta. Hay con el micrófono que está ahí. Oh. <risa> <risa> y me faltó poquita. <risa> eso, eso es trampa, ¿no? <risa> por la que sigue? A ver, latino ¿Quién es la villana en la película 101 dálmatas? La, la, la, el negro, ¿no? Ajá, la mala La mala De 101 dálmatas cómo Dalmatas? se llama? No, pues no sé <risa> <risa> Esta la <truja risa> tienes que responder, Cruela, Mario Se llama Cruella ¡Oh, Mario! Cruela, sí, ah, premio de consolación buena. Una guasa <risa> Así que vamos con la siguiente pregunta Exacto, dale, dale porque tengo frío Yo sé que esta película La hemos visto mucho Por nuestra hermana Mario a Y bien, porque está ya chida Ya sé cuál es Ya sé cuál es el nombre De todos modos no la... Exactamente La atinaste a esa <risa> Saludos Pero te voy a preguntar Ajá. ¿Qué actor da vida a al mago Harry Potter wow, película, no me lo sé. Nosotros en sí, el diario no. lo conocemos como Harry Potter, verdad, sí, ¿no? ¿no? Mario? Lo en la película, ¡Ah, es Harry <risa> es Potter. Potter! Y al que vea a otro personaje, ¡Ah, Harry Potter! Ah, exactamente ¿Cómo se llama? Ay, la verdad, no sé, Paul, échame un Tú de a... un nombre, ah, di un nombre Uno, dos... tres. <risa> Ese es el de Monster <risa> <Inc>. Mario <risa> de verdad, <sí. risa> Así que, Mario, no. no, incorrecta ¿Cómo se llamaba, a ver? Daniel Radcliffe Ajá. Ajá, sí, Mario, no pues ni por cerca, <ríe> ni por cerca. Yo tampoco me lo sabía Mario, por eso ah, la sí, hice. ¿Quedas? Okay, dale. Joder, oh, la, la cubeta. Ah. Oh. Wow. Ahora sí vamos por la última. A ver si latina de todos modos ya me ganaste con dos preguntas. Sí, pues ya, ya te ganaste, digo, pero, pero de todo modo Ay, ah, tengo frío. ¿Qué ganador del Grammy compuso las canciones de Tarzán? Ay, güey, no, pues no sé. Mamá. Sí, sabes, Mario. dice sé cómo canta, pero no me acuerdo cómo se llama. Tic-tac-tac-corazón. <risa> <risa> la <Latina de> Mario. <risa> Fue la película de mi infancia. Ajá. Pero no sé. Me hace que, sinceramente, se llama... Era Mosi, No, era Mozi. No, no, no. no, no es no, eh, incorrecta. Cinco, no. cuatro. <risa> 3, 2, 1 No, Mario La respuesta es Phil Collins Phil Collins Ah, ah sí. ya ves, Mario Me preocupo verlo Ahí, en, el, en el Google En Google La última, Mario ah, Vamos a bañar a Mario oh. Como fútbol, Mario, como cuando ganaste Ah, ah exacto A ah, ah. ¡Oh, oh, oh cayó mucha! ¿De dónde es? salió tanta agua? ¿Es cascada o qué? <risa> ¿Es, Poulou, es cascada Ya esto no para, qué rollo es cascada. <ríe> Ahora sí, como quien dice, acabamos mojado. Muy mojado. Oh, me entró agua, loco, Mario. <ríe> y pues bueno, es un juego chido y divertido que hagan ah, en, en familia en su casa. Sí, ¿no? para Pero... que se diviertan en esta temporada de calor, Mario. Sí, la verdad, bueno, sí. aquí en te hace mucha calor. Recuerden dejar su like que es muy importante para nosotros. Suscríbanse, por favor. Sí, suscríbanse. Exactamente. Y activen la campanita, por favor. Y también vayan a seguirnos a Facebook. Vayan a darle like y seguir. También el Instagram. Y pues bueno, Mario, esperemos les. Si te hayan gustado este video, Ya nos tirado hasta el baño, realmente sí. dejo el protector para, para, para bañarlo. Y nos vemos hasta la próxima. In In y ¡Hasta el siguiente video!